Venga, confío. Y entonces, esta es la presentación mundial de un nuevo superhéroe. Hey, estamos hablando de... Tanzón rojo. tan Vale, No, Danzón Rojo, el único superhéroe que baila. Ningún superhéroe baila. Habéis visto los superhéroes que, que dan hostias, vuelan, pero no bailan. ¿Qué pasa? Son unos maricones, no se atreven a bailar porque tienen, tienen miedo de hacer el ridículo. Yo no. Danzón Rojo. El miedo al ridículo es una movida de viejas de pueblo que hay que empezar a superar desde ya una orden de danzón. Bien, entonces os voy a presentar un poquito las armas y cómo funciona esto del ser superhéroe, porque la propuesta, la propuesta es extensible, ¿eh? O sea, a ver, la propuesta es que todos nos hagamos superhéroes. Todos podemos ser superhéroes. Primavera de superhéroes. Spring is coming. Entonces. <risa> superhéroe o borrego, esa genial, es la elección. Genial, es genial, superhéroe borrego. Superhéroe o borrego. Al otro lado del muro, no sé si habéis visto. Bueno, no quiero hablar de eso. No, no, no, me vale, no quiero ofender. Superhéroe borrego es con. No. Entonces, eh, como habéis visto, Danzón Rojo tiene una de sus armas fundamentales: es el Golden Mike. El micrófono dorado. El micrófono dorado. Que esto te sirve para ganar cualquier discusión y para imponer tu opinión. Por ejemplo, dime, dime, ponte la mascarilla. Dime eso. Ponte la mascarilla. ¡Quítatela Quítate tú, la tu idiota! idiota ¿Eh? <risa> <risa> Has ganado la conversación, no tengo nada más que decir. Dime, dime, es que ha habido muchos muertos, es que ha habido muchos muertos. Dime eso. Oye, que se han muerto mucha gente. ¡Eres covidiana! ¡Una, una covidiana! covidiana. A ¡Una, una, co una co covidiense! ¡Rápido, deténganla! <risa> Hay que parar la paranoia. Una cosa es la gripe y otra cosa es la paranoia de la gripe. Este es el problema, la paranoia de la gripe. O sea, la gripe, le han cambiado la marca, le han cambiado la marca, no os habéis dado cuenta, pero este año no ha habido gripe porque ha habido COVID, pero eso es la puta gripe de siempre, con una campaña de terror en miedos de comunicación, lo que ha producido un efecto nocebo. ¿Sabes lo que es el no, efecto nocebo? nocebo? Nocebo. Nocebo. Nocebo. Placebo y nocivo. Exactamente. ¿Sí? ¿Sabes lo que es el efecto nocebo? Sí, claro. Mirarlo, un set, redes en el YouTube, te lo explica muy bien porque te... <risa> el efecto placebo, ¿sabes lo que es? Claro. ¿Tú te crees que una pastilla de azúcar que te da el médico te va a curar? Y si te lo crees, te curas. Pero eso funciona en las dos direcciones. Si te dan un test PCR, que no vale por una puta mierda, y tú te crees que te mueres, te mueres. Funciona en las dos direcciones. Una gripe más efecto nocebo en miedos de comunicación masivo, continuo, puede producir unas cuantas muertes más. Lógico. Pocos han muerto para la campaña de terror y de nocebo que están haciendo. Poca peña ha muerto. La gripe ni siquiera es tan peligrosa, porque cualquier gripe de mierda, con el campañote de nocebo que están haciendo histórico nunca visto antes, tendría que haber palmado ya toda la peña. No les está funcionando. Pero bueno, no veníamos a hablar de eso. Vale. <risa> Vamos a lo siguiente. Después de una paranoia mundial, porque bien, después de una paranoia mundial, ¿qué viene? La crisis, el dinero, los dineros. Después de una paranoia mundial, lo que viene inevitablemente después, después, ah, justo después. después de la peste negra, después de la peste negra, vino el renacimiento. Después Y las de, orgías, y las orgías. Sí, claro. Después de, después de la Primera Guerra Mundial, vinieron los locos años 20. Después de la Segunda Guerra Mundial, vino el movimiento hippie. Después de esta paranoia mundial, ¿qué viene? Lo que viene es, lo que ya está llegando, lo que ya está aquí es ¡El gran cachondeo mundial! ¡El gran cachondeo mundial! Eso es lo que es inevitable. Es inevitable, cuanto más tiempo pase la gente paranoica metida en casa mirando mierdas en la tele y paranoiándose, más ganas tendrá de cachondeo. El tiempo juega a nuestro favor. Cuanto más paranoia le meta a la peña, más ganas tendrá de cachondeo. Y ahí estoy yo. Y vosotros y el que quiera danzón rojo, esperando a la población para que venga a bailar, a danzar. Danzar es así como más playao. Puedes hacer más cosas. Necesitas una soflama. Vale. Sí, sí, bien, bien no sopa, no, hombre. Pero, pero, pero métela en su momento <risa> <risa> y, y bueno, sí, a ver, más cositas eh, eh, Sí, vamos a, vamos a meter esto Sí, sí, vamos a meter esto Esto de lo más Sí. Yo quiero ver lo que hace con la sombrilla Eh, la so Ah, bueno, la sombrilla, venga, vale Esto en realidad no es una sombrilla Esto no es una sombrilla Bueno, es una sombrilla Pero al mismo tiempo es una espada láser, ¿no? <risa> Algo mucho mejor. Yo soy tu padre. Esto es... El paraguas antiestúpidos. Esto es... Un octógono. <risa> <risa> El octógono es la bandera de danzón rojo porque Oye, yo pertenezco. Me esperaba, tío. No, no, no, no yo tampoco. <risa> el, octógono el octógono es el símbolo de las fuerzas armadas del cachondeo. Las FAC. Las FAC. Siempre que había sido en las películas FAC, FAC, FAC, estaban hablando. Era eso, joder. Era esto. Las FAC y su octógono. Los americanos tienen el pentágono, nosotros tenemos el octógono. ¿Quién crees que va a ganar? Ya hemos ganado. Geométrica y matemáticamente, la victoria es nuestra. No, geométricamente, desde luego. Geométricamente, tenemos hemos ganado el pentágono. Ahora mismo tenemos el poder militar del planeta en mis manos, con el octógono. Porque el octógono, además, tiene poderes mágicos, es un símbolo mágico. Las fuerzas armadas de cachondeo son fuerzas armadas de cachondeo, pero también somos mágicos, somos mágicos. Y entonces esto tiene la posibilidad, el octógono se transforma en. ¿eh? Espérate, no. Cuidado, se ah, espérate, no se vaya, que ahí. En una.. En una peonza, no. Hago eh, en, un, en una... la leche. Es que hace mucho bien. El viento, el viento. ¿Qué es esto? Ah, Espera, había por aquí que Poder se. Porque macho, una antena. Efectivamente. Una antena ¡Vamos! Una antena para gol. Con esta antena estamos emitiendo una señal a todo el planeta Tierra de lo que nos dé la gana. Podemos emitirle, por ejemplo, esto. ¡Hostia! ¡Hostia un poco! ¡Comunismo! ¡Comunismo! ¡Comunismo! Ahora, no, no, esto no es comunista, esto es ruso. Ya, ya, ya. Ah, coño, ¿y de dónde sale? ¿Eh, esto es rojo y ruso. No, no, no es comunista, es rojo y ruso. Entonces con esto hemos emitido una señal de calinka roja rusa a toda la población mundial. Y los animamos. Entonces, eh, bien. Pues esta es un poco la presentación de Magnífica. Danzón, pero ahora viene lo más importante. Venga, va. Quizás. Lo más importante porque vosotros, ¿qué consideráis que es lo más importante? Chan El amor. <risa> no, ¿Sí? no el sé. amor. La música. El La aire. música. ¿eh? El aire. El aire. Ah, Hombre, mira. el oxígeno, claro. Sí, Pero, ¿cuántas horas tú estás trabajando, por ejemplo? No. ¡No! ¡Ah, ole! Bien. eso eso por eso. Es que estoy en contra del trabajo, no me gusta. ¡Claro! ¡Claro! claro. Hombre, quién se le ocurre? Claro. El trabajo y, viene de tripalio Estoy intentando muestra. convencerla, pero ah, no, te no, no... ¡No, no, es que Me gusta, me gusta comer. No hay manera, no hay, no hay manera. Que te gusta comer. Me gusta comer. Y si no pero, me gusta cultivar, ni me gusta regalar. Pero para comer lo que necesitas es comida. Uh -huh. ¡Claro! Y para conseguir comida lo que necesitas es... Mucho arte o dinero. Luego no, que te inviten a comida. <risa> una galletita? ¿Lo, una galletita? ¿Lo, una galletita? ¿Lo, ¿Lo ves? ¿Lo ves lo ¡Galletas para <risa> claro, ¿ves? claro o sea, yo descubrí hace un tiempo que la vida se puede comprar. Pero eso me parece un sistema un poco antiguo. ¿Sabrá que sí? La transacción, una cosa del fea. medievo, una cosa del medievo, una, una cosa medieval, sí. Y, y fea, una cosa fea y medieval. Creo que la cámara está un poco rara. Voy a ponerla mejor. Mira, a ver, mira. A ver. Y entonces, eh... ay, coño, no sé si le he parado. Bueno, da igual. Eh... <risa> la movida es que eh... es mejor que pero, te invite. ¿Está grabando? No. ¿No está grabando, no? A ver. Sí, sí, sí, está grabando. Ah, pues sí. Venga, pues Sí, seguimos. ¿Está sigue, sigue, inclinada con, como estaba? Sí, antes, sí, está. Está, ¿es está, está, inclinada está para allá. Te veo perfecto, te veo perfecto. Ahí se, hay que, hay, ¿Se ve entero bien? Está, está perfecto. Ah, vale, pues ya está. Dale. Pues seguimos. Entonces, eh, ¿por dónde íbamos? Eh, por, que, la comida. Por, y por invitarte a comer. Claro. Por el tiempo, el tiempo. el tiempo. ¿Al ¿Ah, tiempo? ¿Al tiempo? ¿No, ¿El tiempo? ¿No, ¿El ¿no era el tiempo? tiempo? El tiempo. Lo más importante, ¿no? El después lo ha metido ahora nuevo. Está, es una alianza ¿eh? esta tía. ¡Uy! Sí, sí. Oh, no lo sabes tú bien. Duviando, ¿Sabes tú bien. Sí, sí. ¿Crees no. no que estoy loco? No, pero yo sí. No te preocupes. Bueno, no sabes con quién estás estoy hablando. Estoy colgado. Estoy colgado. Pero los colgados somos la nueva clase alta. Si no estás colgado, estás más bajo que si estuvieras colgado. Es una cuestión de la física. O paranoico o colgado. Tú eliges. Y seca cuántica, claro. Bien, entonces la invitar y ser invitado, ser invitado es mejor que comprar o vender. ¿Qué prefieres? ¿Comprar y vender cosas o invitar y ser invitado? Bueno, yo invitaría ese invitado, pero vamos, de todas, todas. Exactamente. Hombre, vamos, sin ningún tipo de duda. Y esto tiene un procedimiento, hay muchos procedimientos para conseguir dinero. Básicamente se pueden condensar en uno solo, que es normalmente poner el culo. Si es por pequeñas cantidades, si eres de los que lo fabrica. Y entonces, pero bueno, a lo que voy, vamos a, a la solución. No hablemos del problema, hablemos Exacto. de la solución. Eso, eso, eso, eso. La solución al dinero. ¿Tenéis problemas con el dinero? Estoy súper intrigada, ¿eh? ¿Eh? Súper intrigada. <risa> ha empezado a yo no tengo este ningún problema, yo ningún problema, a mí me encanta, o sea que no, no tengo ningún problema con eso. Que no Ah, claro. claro no ningún, tienes problema con eso. Ninguno el porque me gusta, pero que ¿Sí? no. Bueno, ese, era una. ¿Te gusta el dinero? Bueno. ¿Sí? No se puede comer, pero.. No. Bueno. Algunos sí. Otros algunos sí. Hay dinero, algún dinero que se puede comer. El que yo voy a proponer... A, sí, alguna sí. Veces, algunas veces huele a coca el dinero. A, a veces sí. <risa> puede ser. Sí, el dinero es desagradable, tiene bacterias. Y yo he notado que cuando hay intercambios económicos con personas se establecen como unas tensioncitas que enrarecen las relaciones personales, sentimentales, amistosas, familiares. El dinero... El dinero yo hace tiempo que he considerado que el dinero es... ¡Satánico! satánico. Es, es un verdadero. encantamiento satánico ¿Y, y, no, y no dirías que sería más divino, más que satánico No, es satánico porque es divino de Dios que Dios no es muy buena gente, es la que verdad. No. Sí, sí, no. eso lo ha hecho Satanás. Lo que pasa es lo que es Satanás. posible que Dios y Satanás sean la misma persona. A mí Satanás que me cae bien. Que a mí es que es que Satanás me cae bien. A mí Satanás me cae bien. Por lo que cuentan de él, me, a mí me cae bien. No, bueno, no sé, también hay cuentan muchas cosas. Pero... bueno, ya, ya, bueno. Que en cualquier caso, a mí me parece satánico. Me parece como vale, vale. Que, que genera más problemas que arregla. Entiendo, sí, sí. Es sí. más... O sea, como herramienta. Dice, no, que el dinero es una herramienta, es una herramienta, sí. O sea, una herramienta es un martillo. Y clavo clavos con el martillo. Si yo para clavar clavos tengo que trabajar seis meses en una cosa que no me gusta, la herramienta, la herramienta, quiero comer, y la herramienta cuál es, trabajar aquí poniendo el culo en un sitio, no, no, no, no le veo utilidad a esa herramienta. Hay herramientas más útiles, como por ejemplo, después de la paranoia mundial, con la gripe, los globalistas, Van a lanzar la moneda mundial. Están hablando del dólar digital y del dólar respaldado en oro y de los ah, yeah. ah, yeah. el, el, el bitcoin, el bitcoin, los bitcoins que valen mil Llegaron a mil pero han bajado. Es que, es que yo he ganado pasta ayer con ellos. ¿Con los bitcoins? Sí, sí. ¿Ha subido otra vez? Eh, sí. Ah, bien. Sí, ¿eh? Pues hay algo, mucho mejor que los bitcoins. Venga, vamos a ver. Chan, chan, chan, cha. aquí, aquí lo tengo. Madre mía, me tienes, me tienes aquí como… Oye, estoy saliendo bien en el cuadro, ¿no me corta la cabeza? Vamos a ver, lo que estás es que tienes el sol de espaldas y entonces no se. Pero se te no ve. se me corta la cabeza, ¿no? No, la cabeza no, para ah, nada. Perfecto, lo, que cabeza, tienes, sí. lo que tienes es una Venga, de luz, Por favor, ya lo que es. Sí, sí. Pareces Dios. Por ah, favor, perfecto. que estoy súper es, es intrigada. De... Ah, vamos a poner por aquí también. Sí, sí, vamos a darle tensión. Esa es claro. la movida, que pareces Dios aquí ahora mismo. porque Porque tienes ahí la luz ahí. ¡Oh! Ahora, ahora, ahora, ahora, ahora sí. Así lo ponemos así. No, no, no vamos sí. a Octógono al lado. Si la clavas ahí, sí. El octógono, cuidado que le vas a dar un ojo a alguien. Esto es. A ver, vale, vale. No sé vale, vale. Más o vale. menos. Entonces. Se ve como si fueras un. ¡Oh! Un ángel o algo. Sí, ¿no? Tienes la luz ahí detrás de ti, ah, como. Sí, no, pues, pues voy a ponerlo. Sí. Voy a poner el octógono detrás. Ay, ay, ay. A ver, a ver. Ponte el octógono. A ver, ahí, a ver. Uy, es que el octógono tuviera. El octógono octógono era, se, creo... me va, se me está volando un poco. Es que, las... es que yo lo clavaría. Con una sí, piedra claro. en lo alto, toma. Yo lo clavo yo lo clavaría. Sí. A ver, clávalo un pelín más, a ver si tapa el sol. ¿Tapa el sol? No. No lo tapa, ¿no? Vale, no lo tapa, no. Ahora, a, ahora. Pongo, por ejemplo, por aquí. Ay, ay, ay, ay. Esto es. Ahí estamos. Sí, sí, sí. sí bien. Vale. ¿Sí? Sí. ¿Sí? La nueva moneda planetaria. ¿Se interesa entonces? Muchísimo. Joder. A ella sí le interesa muchísimo. ¿Ya le he visto? Sí, sí. Allá, sí, sí, a interesarse. Sí, sí, sí. Aquí está. <risa> Como podréis ver, es un tesoro. Wow. Oh, oh. tesoro el chocolate el chocolate pero estos son euros esto no no no no esto no, no, no. son euros vete a comprar tú con esto <risa> a ver dame, me no. quede comprar con una cervecita bueno, esto, bueno, esto, esto no cuela esto no cuela esto no cuela para comprar o vender esto no cuela para comprar o vender esto no sirve son monedas que no sirven para comprar o vender eh, pero sirven para todo lo demás porque estas monedas a diferencia de todas las otras monedas por ahí lo he de dejado cajita. por ahí detrás dejado detrás ahí, ahí. por ahí detrás Ah, mira ahí lo llevo. estas monedas a diferencia de todas las otras monedas suenan como monedas ¿eh? sí. es por el bote claro claro estas monedas estas monedas aparte mira ya como materia prima tenéis uno de los antiguos euros por ahí pues a lo mejor tengo, espérate. Sí, para que, creo se que, vea, que, para sí. que se vea que se Es Creo que sí. Claro, lo ves, es que estoy diciendo lo del Bitcoin es real, lo ves. Que sí, que sí. Es? Que sí que esto lo que es te antiguo mal, ya. ya los toma, toma. <risa> Ahí la tienes, ¿no? Sí. Entonces, mirarla, vamos a poner un primer plano de que se vea la diferencia de tamaño. Claro. Esta es más grande. Y de brillo. De, de mírate, brillo, de, de, es más dorada, de, de, de, es más ligera. Yo no me he dado cuenta. Y te la puedes comer. Eh, pero... ah, tiene un valor per se. Esto no tiene valor per se. Pero esto a un negro le das esto y dices, no dame un tomate por esto. Y el negro dice, le dais por culo. ¿Para qué quiero eso? <ríe> <ríe> un pedazo de metal inerte. ¿Dónde está? Y ya, se ha perdido. Se ¿Eh? <ríe> ha perdido el euro. Se <ríe> <ríe> <la> ha perdido el <ríe> <ríe> no, euro. <ríe> ¿Ves? Y mira los poderes malignos del euro. Se va a poner a buscar ahí como un perro. Ahí bajo atrás. Hostia, me gusta tu cenis rojo, eso. Gracias. Bueno, ponlo claro, en primer plano, ponlo en primer plano los cenis. Eso. Eh, todo rojo. Ahí. Entonces, eh, esta moneda se llama... Solriente. <risa> solriente. Recuerda al sol. Las primeras monedas doradas recordaban al sol. Era para adorar al sol. Uh -huh. Y nos hemos liado y hemos adorado las monedas en vez de adorar al sol directamente. Entonces Pero tenemos tirado. también esta intervención de la, las monedas para adorar al, al sol, se llama solriente o solrisa solriente claro. o solrisa porque es una moneda que no es patriarcal el dólar y el euro son patriarcales esto se llama solrisa y ya la feminista se calla la boca ¿no? <risa> joder <risa> <risa> solriente o solrisa a Inés Montero no le gusta este comentario <risa> Son, sonrisa, sonrisa, una moneda no patriarcal. Escuchame, si está la, la cara, cara del rey ahí. <risa> <risa> <risa> Justo, ¿no? <risa> Justo <risa> esa, ¿no? <risa> Aquí no se distingue nada. Esto es un pedazo de una cosa... Pues como él, un, un moñigo. <risa> buscando, buscando peguita, buscando peguita, siempre buscando peguita. Uy. Bueno. Total, eh, sonriente o sonrisa. No sirve para comprar o vender nada, pero sirve para todo lo demás, porque... El, el sonriente sol o, o sonrisa da, da, da. Suerte. sonrisa da suerte, claro. ¿Qué prefiere, dinero o suerte? suerte, suerte sí, claro. ¿Y tú? Sí, suerte. suerte, suerte dirías, Hay sí, gente sí. que no lo tiene claro, sí, sí, sí. <risa> que, que quiere dinero, pero qué quiere dinero si tienes mala suerte? O sea, claro. Tengo no, mil millones de dólares y me caigo claro, con el banco me atropello un coche. O sea, no, no o sea, Está, no, está no, clarísimo. El dinero clarísimo. no sirve de nada si tienes mala suerte. Nada. <risa> Bien. Entonces, toda suerte por un procedimiento muy sencillo. Y es que, te lo creas, si te lo crees, da suerte. Si no te lo crees, no das suerte. Ya, claro, está, claro. ya está, Como los amuletos de la suerte. No, no, y no. como los antiguos euros, que tú te crees que eso vale más que tres tomates, pero un negro de África que no haya visto eso en su vida, no te cambia tres tomates por un pedazo de metal. Funciona porque creo. Que te lo cambia, ¿eh? pero... ¿No? No. Aquí <risa> es que la amiga tiene. Ya en tribus que no conozcan Occidente en absoluto, que todavía quedan. Poquita, poquita. Todavía quedan. <risa> me están dando <risa> ganas <risa> de. <fascinarte. risa> Nos vaya a fusilar, ¿eh? El fascismo ha llegado a... ¿eh? Como se ponga muy tonta, te fusilo. ¿eh? Primero primer aviso, primer aviso. Entonces, eh, hay negros que no han visto monedas en su vida, no saben de qué va el Occidente ni va el capitalismo, viven en su propia dimensión de red mágica de la que sea, en Sudamérica, en África, queda más gente de la que nos dicen que funcionan fuera del sistema y no saben lo que es un euro. El que no sepa lo que es un euro no te cambia un euro por un tomate, porque no es gilipollas. Bien. Entonces, eh, pero esto sí tiene un valor per se, esto, esto te lo puedes comer. Y esto da suerte si te lo crees. Si no te lo crees, no da suerte. Bien. ¿Cómo podemos hacer que...? Cómo podemos hacer que ¿Qué eh, hola, ¿qué Hola. Es? Es? Hola. Estamos grabando un vídeo ahora. Estamos, grabando estamos en un directo, vídeo. estamos en directo. Estamos en directo, estamos en directo. Entonces, eh, ¿cómo podemos creernos que esto da suerte? Si es una moneda de chocolate comprada en un chino. Pues jugando a creértelo, jugando a meterle cada vez más crédito. Crédito es, viene de creer. Creo. ¿Y ahora quién tiene el crédito? Tú, ahora mismo tú. El, Elon Musk. Ah, no. eh. Elon Musk es el de los que tiene más crédito. <risa> <de la misma. risa> tiene bastante crédito. Ahora. Los que tienen el crédito, se han hecho incluso con el concepto crédito, son los, los bancos, bancos. Que te dan crédito o no te dan crédito. Es decir, ellos son creíbles, pero tú no eres creíble hasta que te lo diga un banco te quitan eso, tu eso crédito es en ti, eso es así. se quedan con el crédito, se quedan con la fe de la población y todo el mundo cree que hay que ganar dinero, qué tontería, ¿Qué tontería más grande. Gran, gran. <risa> Estoy de acuerdo, la verdad. <risa> Los bancos sí que son satán. <risa> Pero, claro. Ah, vale. Pero cómo podemos. Creo que va para allá. Sí, sí, vale, vale. Pero más, eh, más que hablar del problema, hablemos por, de la por, solución. Por favor, por favor. Entonces. ...Danzón Rojo es el único superhéroe que tiene su propia moneda mágica de la suerte... ...el sonriente o sonrisa es una moneda mágica que da suerte si te lo crees... ...y si no te lo crees no da suerte, por lo tanto... ...es de gilipollas no creérselo, no te sirve de nada... ...para qué no te lo vas a creer, qué utilidad tendría... ...no, voy a creerme que necesito euros... ...pues sigue jugando a esa mierda a ver qué pasa... Solo puedes perder... Entonces, el sonriente o sonrisa da suerte y yo empecé a jugar a creérmelo cada vez más entonces ya los meto en esta cajita roja y me lo creo más y, les, y, y cuando los hago así le doy que le dé el sol y yo he comprobado personalmente que el sol da suerte y entonces ya se le van metiendo unos rayos solares ...que no lo tenían en el bote de la tienda de los chinos... ...y empiezan a convertirse en monedas mágicas de la suerte... ...que mira como brillan, coño, mira cómo brillan... No, si brillas, brillas, brilla brilla un huevo, sí... ¡Hostia! Sí, sí, estamos en directo, estamos no en directo pio, ahora luego... ...pero estamos, tengo que en... hablar contigo, muy importante... Ahora, ahora hablamos, pero ahora estamos en directo... ¿Estamos en directo, Dude, grabando... En sí, sí. Directo, estamos ¿sí? grabando en riguroso directo, Mira, pero que tú le vas a Ahora vamos, ahora vamos, ahora vamos... Vale, no hay enviado especial, enviado especial... Tengo que hablar contigo, muy importante, muy importante... Entonces, sonriente o sonrisa... Sorriente o sonrisa? Eh, ya es mágica, porque yo me lo creo, porque me lo creo yo y porque empieza a creérselo más gente. Y entonces, por ejemplo, el, el Capitán Ciprina eh, le dio una moneda de esta, le dio, le dio un sonriente a una chica y media hora después estaba haciendo el amor con ella. Oh. Eso Es un, un testimonio del Capitán Ciprina que va al libro de cuentabilidad. No funcionamos con contabilidad, las matemáticas son una mierda de cojones, no sé si se habéis dado cuenta de eso. Uy. Y vamos con cuentabilidad, historias que hayan pasado por los sorrientes que aumenten el crédito en que esta moneda da suerte. El capitán polivaliente me vino un día y me dice... Me dice la moneda, salí a la calle y me encontré unos cascos valorados en 170 de los antiguos euros eh, y que me gusta, decir, eh, lo encontré y que yo quería esos cascos y tal. Él consideraba que encontrarse unos cascos en el suelo era suerte, me parece una gilipollez, pero bien, la suerte es subjetiva, él cree que eso era un golpe de suerte. Eh, uno de mis hijos de cachondeo, Jesucristo, se ha enamorado y es correspondido. Y él mismo lo relaciona con las monedas. O sea, después de darme las monedas, me la moneda Lo relaciona él con las monedas. Claro, entonces claro. son historias que van aumentando el crédito en los Que es buenísimo, yo quiero una moneda y ya. Y cada vez te lo vas creyendo yo. más y cuanto más gente se lo crea, más sucede y más. tienes un libro donde lleve toda esta historia? No, la verdad es que a mí escribir me da pereza porque yo... Y entonces estamos Por haciendo vídeos vid claro. de contabilidad. Tengo un vídeo de contabilidad en el que ríe también cuenta uno de los golpes de suerte lo voy a publicar después de esto yo eh, te propongo el nombre la biblia la biblia por qué no sé pues, porque hay uno que se llama la biblia y para que no sea para